Bueno, en la mejor página que he visto mucho tiempo. Bueno. ¿Cuál página? Yo he disfrutado cada uno es nuevo. Con las weas que ir, yo las disfruto más de lo que debería. Bueno. Yo he sido culpable disfrutando esa esas weas mala, mala, mala. Es una, es una estupidez, es una estupidez, es una estupidez mala y yo disfruto cada segundo. Le disfruto cada segundo. Lo bueno. más groguas que he disfrutado nunca. ¡Amigo! Bueno. Excelente, excelente. ¿Qué opinas de que tu audio vaya a aparecer en un video de que Yo vine una página de mierda, bro? ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser una página mala? Por último, pongo una página mejor, weón. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo esperaba un poquito de... algo un poquito mejor que eso Por dios, bro. Qué terrible ¿Sabes que con lo que estás hablando ahora Vas a en un ChocolatKate? ¡Sí <tose> o sí! ¿Qué ChocolatKate? ¿Tu DL, ¿Qué es eso? Es eso? ¿ChocolatKate es tu dialecto? Amigo, amigo, amigo ¿Qué es ese pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé, ¿qué es eso? ¿Un pastel de chocolate? Yo, yo, yo... Este está perfecto para parecer un chocolate que No, no lo sé, no lo sé, no lo sé No me quiero entrometer en tus pastelitos Es que ya te entrometiste Yo no me entrometí en nada ¿no? ¡Oh!